Bienvenida a este Día de Juegos de la Comunidad de 2022. ¡Una buena, chicos ¡Una buena! Uh -huh. de Jóvenes de las Comunidad de Lilloda, Mosquito, Cimarrona y diferentes comunidades. Saludo aquí, sumamente contento, participando aquí en el barrio Mosquito de Guayama, eh, un pedido de los líderes nuestros, tanto de, de Mosquito como Villoda y Cimarrona, comunidades este, desventajadas, eh, y, y con el propósito y la ayuda de cada una de las agencias, como el municipio de Guayama, el municipio de Arroyo, Departamento de Recreación y deporte de la Estatal, de igual manera muchas entidades eh, privadas eh, que aportaron, la Cámara de Representantes, ¿verdad?, eh, para que esta actividad se diera a cabo. Esto es algo que nace de, de, de los líderes en cada una de nuestras comunidades para el día de juego de los niños. Se lo están, están disfrutando, van a continuar disfrutando y esto es importante porque impactamos a cada uno de estos niños eh, con tanta necesidad. De igual manera le vamos a entregar hoy eh, materiales educativos, tanto libretas como crayoras, libros de pintar, a cada uno de esos niños para que sus padres no tengan que invertir eh, con la situación difícil económica que estamos viendo con el petróleo y toda esta situación de la luz y el agua. Eh, y estos son parte de, de la iniciativa eh, con el personal de, de mi oficina, pero esto es una iniciativa de, que sale de los mismos líderes de nuestras comunidades y, y lo vamos a seguir haciendo en cada uno de nuestros pueblos. Eh, para ir eh, impactando a nuestra juventud en el desarrollo eh, mental y físico de nuestros niños. Todo no puede ser juegos electrónicos, tenemos que necesitar eh, a estos niños para que no tengan ¿verdad? ayuda a mejorar su, su salud y, y echar hacia adelante. Eh, gracias a todos los que han participado, estamos aquí y vamos para adelante.